tendríamos a Franz con el tema de la crisis de la deuda y vaciamiento de la democracia. Bueno, voy a intentar <risa> eh, eh, decir algo. Eh, bien. vaciamiento de la democracia tengo un antecedente a partir del cual yo siempre lo pienso, que es el primer emperador romano, Augustus. Augustus derribó la república. No disolvió ni una institución de la república romana. Todos se mantenían, pero todos completamente vaciados. Es Augustus que determinaba todo. Pero no tocó las instituciones. <coughs> y eso duró eh, hasta cierto grado, hasta el final del imperio. No, ahí es un ejemplo, el vaciamiento de la democracia. <coughs> y yo creo que eso estamos viviendo. <coughs> no solamente ahora, constantemente hay esos procesos de vaciamiento de la democracia, ha habido... ¿no? y hay ciertas repercusiones, pero el vaciado hay ver bien lo que es este vaciamiento. Ahora, ¿por qué con la crisis de la deuda? Lo vinculo, ¿no? Para tener dos temas, la crisis de la deuda tiene mucho que ver con el actual proceso de vaciamiento de la democracia, para poder tratar el problema de la deuda como se trata, y eso es vinculado con grandes homicidios ¿no? esta política no es austeridad es dejar morir y dejar morir es un homicidio también eso necesita vaciamiento de la democracia porque si la democracia funciona no van a aceptar <coughs> y tú ves ¿cómo funciona? Este vaciamiento ahora en Grecia, en Grecia donde hablan de la catastróica que, que están viviendo y la catastróica ya está viniendo a España. Y tú ves cómo se vacían los mecanismos de la democracia y todos siguen intactos. Ahí están los diputados, está el primer ministro, etc. Pero todos gobiernan ahora en contra del pueblo y en contra de lo que es la mayoría del pueblo pero una mayoría que hay que verlo en términos muy delicados Supongo que de, algo muy importante para la reacción en contra del vaciamiento de la democracia ha sido el movimiento ahí de los indignados en el norte de África y España donde empieza eso en el norte de, de de África, para que haya democracia, en España, para recuperar la democracia. Este movimiento de los indignados tenía una alta aceptación en la población, más del 70% según las encuestas, y hacen las elecciones y 52% vota la derecha franquista qué pasa con la opinión pública, Entonces, hay que, hay que, hay que eh, entenderlo muy bien, Entonces, un montón de gente que, que tenía muchas simpatías con, la, eh, eh, con, con, eh, con las reivindicaciones de los indignados, votó después por Rajoy, la peor forma del vaciamiento de la democracia que podía ocurre. Entonces hay que ver qué es este vaciamiento y entonces hay que verlo también junto con lo que es el problema de medios de comunicación y, y en general el financiamiento de, de los partidos políticos de las camp campañas electorales se podría añadir muchos otros puntos a mí me interesan en el momento estos dos me, me parece que están muy, eh, muy en el centro hoy. No, y ahí hay que ver entonces qué es esta crisis de la deuda. <coughs> eh, la crisis de la deuda hemos vivido ya digamos, en el siglo XX, es muy, hay varias grandes crisis de la deuda. En América Latina hemos tenido la gran crisis de la deuda en los años 80. Y son muchos parecidos entre la crisis de la deuda de los años 80 aquí y ahora la crisis de la deuda en Europa. Solamente que ahora el poder que impuso aquí una determinada solución es el propio poder europeo que lo, que lo impone en casa. ¿no? Y lo que se ha hecho a América Latina vuelve ahora al país, uno de los grandes países de, eh, de origen. Ahora esta crisis de la deuda tiene, una, tiene algo eh, que, que habría que ver comparativamente cómo se ha solucionado. La, la de los años 80 en América Latina muy parecida también en su solución de la de hoy pero hay anteriores dos grandes crisis son las grandes crisis de la deuda que se dieron al final de las dos guerras mundiales al final de la primera guerra mundial y al final de la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial la deuda es, es una deuda que, que, que es original a partir de la reivindicación de reparaciones de la guerra para Alemania. ¿no? Entonces un gran, eh, o, se crea una gran deuda eh, que resulta en el margen de, de lo que es posible hacer en relación de hoy parece que no es tanto como el 5% del producto nacional. ¿No? en América Latina al 10, 15 hasta 20% se ha robado ¿no? para, para la deuda pero en este tiempo eso era más o menos el 5% y era enorme y eh, provocó una gran eh, ya una gran re, mucha revuelta en Alemania y es muy vinculado con el, la subida del nazismo en eh, Alemania esta política de la deuda y del cobro de la deuda y hay un libro en la, en la, eso fue en las reuniones de, de Versailles en 1919 donde participó Keynes, Lord Keynes que en ese tiempo todavía no era Lord y escribió un libro sobre eso y dice eso es preparar una segunda guerra mundial se dio cuenta eso es algo que va a desembocar en una en un extremismo que, que, que, que, que ahí puede pasar cualquier cosa <coughs> también ahí te, te, tenían ciertas te, tenían problemas del pago y, y Después eh, ya en los años 30 se empezó a eh, a ciertos moratorios, pero moratorios muy limitados eh, y ya empieza entonces la preparación de la Segunda Guerra Mundial a partir de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial era diferente. Alemania había destruido por lo menos la mitad de Europa. Reparaciones de guerra tendrían que haber condenado a Alemania eh, para toda, todo futuro. Era, era, de hecho, también impagable. <coughs> Pero había guerra fría. Y ahí es muy clave para entender lo que es la política frente a la deuda en este caso porque es completamente diferente del trato después de la primera guerra mundial y completamente diferente de la, del trato de la deuda externa de América Latina y hoy de la deuda europea que es en el, en, en, en el interior de Europa el Estado de Grecia y la banca alemana y francesa Entonces, pero no, no, tiene casi, no tiene nada que ver totalmente diferente y entonces quiero ver primero qué es eso lo que se ha hecho porque este trato de la deuda que dieron eh, permitió además una rápida reconstrucción de la economía europea y llegó a, a ganar la guerra fría es es, es, es, es es algo muy dramático y eh, quiero ver los puntos claves para ver qué es la estrategia que se toma frente a esta eh, que se toma frente a, a este problema y es realmente voy a ver los puntos para ver qué es el concepto. La primero, anulación de la deuda existente o, dar, o moratorios de largo plazo. En el caso de moratorios no se iba a eh, cobrar intereses es decir, Europa Occidental e inclusive Alemania no seguían pagar ninguna deuda externa aunque estaban endeudados hasta el cuello. <coughs> Segundo, <coughs> nuevos créditos donde no se, o, o no se cobraron intereses o se iban a empezar a cobrar intereses después de, de un, un periodo por lo menos de siete años, después de 10, etc. Eso es lo que se llamaba la ayuda del plan Marshall. Cuando hoy cuando nuestros medios de comunicación hablan de lo que es el plan Marshall no dicen lo que ha sido porque ha sido esto la, eh, la abolición de toda deuda externa y encima un financiamiento inclusive sin pagar intereses para un largo tiempo y sin devolver no había ni un costo de devolución para como 110 años y, se dejó abierto hasta para más antes Cuando hoy se habla de cómo es como un plan Marshall, por ejemplo, en la Alianza para el Progreso, ahí no había nada de eso. La América Latina ya estaba muy endeudada y entonces la Alianza para el Progreso dio eh, muchos préstamos y ¿qué hizo América Latina con eso? Pagar la deuda. <risa> es decir, no, no, no llega. Eh, o llega muy poco pero aquí se lo tomó en serio entonces tenemos las dos cosas anulación de la deuda existente y financiamiento que es, no establece deuda dura y donde empiezan las devoluciones después de, de un tiempo relativamente largo. Claro, se, se usó estos préstamos para dar préstamos en los respectivos países de Europa. Y ahí, evidente, estos préstamos se cobraban, pero no para pagarlo a Estados Unidos, sino para eh, finan financiar nuevos préstamos en estos mismos países. Entonces, teníamos el los fondos ya yeah, los fondos eh, eh, yeah, los fondos correspondientes a los pagos que se pagan en moneda nacional no se transforman en dólar y que no se paga hacia afuera sino que constituyen fuentes para dar nuevos créditos y con eso se sí financió la reconstrucción. ¿no? Esos son dos puntos claves y hay que tomar eso en cuenta en cuanto al plan Marshall, que, que cuando hablan de aquí de repente eso es como un plan Marshall, nada, nada, nada, nunca nada se ha eh, eh, ni asemejado a lo que es un plan Marshall. <risa> Pero había un tercer punto. Se fundó el Estado Social y de Bienestar. No, aumentaron significativamente los gastos sociales. En lo que se llamó después el Estado de Bienestar. Y eso después se llamaba el rostro humano del capitalismo. Tengo que ver muy bien eso. Ellos empiezan a hacer la campaña. El rostro humano del capitalismo. Y alguien ten, algo tenían que hacer. Para mostrarlo. Y eso frente al rostro no humano del socialismo. Eso fue algo de propaganda. Pero sustentado por acción. Y se impuso altos impuestos sobre los ingresos del capital y los altos ingresos en general. También altos impuestos de herencia y sobre propiedades, algo que hoy ni de lejos se vislumbra. Todavía hoy siguen bajando los impuestos. ¿No? y una de las grandes cosas que con cuando Estados Unidos la deuda externa se subió era que Bush eh, bajó los impuestos para los altos ingresos hoy en Grecia ni un impuesto sobre altos ingresos ni sobre el capital porque pretendidamente eso hace imposible el crecimiento económico y, y no hay nada de crecimiento económico y no va a haber y no tiene nada que ver con altos impuestos para el capital, porque el capital no paga altos ingresos. Y fíjese la perestroika, la, la catastroica, no pide aumentar los impuestos para altos ingresos. Ni una sola vez. La Lagarde, la, la que dirige el Fondo Monetario, de repente en estos días entonces decía que por fin los griegos paguen impuestos los griegos sí pero no los capitales griegos. y entonces se le preguntó a ella y usted usted tiene altos eh, sueldos usted paga impuestos claro el jefe del fondo monetario no paga impuestos <risa> y ningún funcionario <risa> paga impuestos, pero predica que por fin los griegos pagan impuestos, no eso es, eh, es muy básico <coughs> y lo que se fundó era una un, lo que se llamaba la Unión de, europeo Euro, eh, la Unión Europea de pago eso se refería al, al, al al comercio internacional entre los países europeos y se introdujo un, un tipo de financiamiento que es independiente de la banca. Los que tenían eh, eh, pérdidas eh, lo, lo tenían financiados por los superávits de los otros. Y es claro, si uno tiene pérdidas, los otros tienen superávits. Y los superávits financiaban las pérdidas. Entonces, claro, tenían que hacer ajustes, pero ajustes no en no del tipo que hoy. ¿sí, no? Y eh, a un tiempo, yo creo que como por lo menos 10 años ha funcionado Los superávits financiaban los déficits. Si no, los países con déficit iban a aumentar de nuevo, tener rápidamente una deuda externa, y entonces eh, la, la, la reconstrucción de Europa habría tenido otra vez un importante obstáculo financiero. ¿No? Si, si se toman esos cinco puntos, es sorprendente, ¿no? Y uno se da cuenta, es hay mucho realismo. Y los que participaron en desarrollar esa estrategia fue la gran banca. ¿Por qué hace la banca eso? Pero es de, aunque sea por qué, no. <coughs> hay, eh, lo que es evidente, la banca sabe lo que hace. Cuando cobra y cuando no cobra. ¿Y por qué? Renunció hacer ellos el, el, financieramente, el conductor del asunto, porque entonces se habría obstaculizado seriamente la reconstrucción de Europa y entonces en la relación con la Unión Soviética, la Guerra Fría habría sido problemática y hay dos países que tienen muy grandes partidos comunistas, que es Italia y Francia. Entonces hay peligro, ¿no? Se calcula con peligro. ¿Y qué hacen entonces? Hacen estos gastos. ¿Son gastos? Si tú quieres, en cierto sentido, necesarios. Pero son gastos de guerra. No son gastos de paz. Aunque fomenten temporalmente la paz. Pero lo que se financia es una guerra. Y lo que se da son ahora gastos eh, son eh, gastos eh, eh, improductivos, absolutamente improductivos. Pagar más, mejores sueldos, hacer un, buenos sistemas de salud, buenos sistemas de renta, todo lo que se, se hace plata botada y botan la plata ¿y por qué? para ganar la guerra De, y logran mucho con eso y por eso la, el rostro humano entonces eh, el hecho que hacen esto es un hecho que hay que constatar también como sumamente problemático sin embargo si tú quieres ver ¿Qué es una solución de una crisis de la deuda que es poderoso para todos? Hay que pensar en esta. ¿Y ustedes se han dado cuenta? ¿Ustedes sabían algo de eso? Porque nadie habla de eso. ¿Cómo van a mencionarlo los medios de comunicación? ¿Que, que, que ¿A quién pertenecen los medios de comunicación? a esta gente eso como ¿cómo van a hablar de eso? pero la izquierda curiosamente tampoco y eso no entiendo claro, entonces de, de, aparentemente elogian al capitalismo pero eso no es un elogio del capitalismo, yo creo que es a la vez una profunda crítica en caso de guerra son capaces de votar dinero para asuntos sociales pero si no hay guerra, no hasta la izquierda, entonces, entonces tenemos que hacer eh, situaciones en las cuales ellos tienen miedo ¿no? para que suelte dinero es la única manera, porque si no eh, eh, aunque es para ellos plata botada eh, ahora Dejamos de lado de la, de lo que yo dije, ahora, como lo que ha pasado. Si tú ahora sales en cualquier ámbito a proponer estas medidas, ¿qué te va a decir la gente? Los economistas. Eh, no se puede. No se puede. No se puede. No. Esas son ilusiones, utópico, típico, en la, la izquierda que no sabe, no tiene realismo. Eso. ¿Y qué va a hacer la izquierda? Ni sabe lo, que, va, lo que, que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. No puede contestar. Sin embargo, es importantísimo tenerlo, porque ahí tú puedes comprobar los banqueros y los políticos, por lo menos en ese momento, sabían lo que significaba hacer una política de cobro de la deuda como lo hicieron después de la Primera Guerra Mundial y como lo hicieron en los años 80 y hoy. Y tú tienes la sospecha, sospecha y bien fundada, que hoy lo saben también. Es decir, no están dispuestos a hacer eso. Y eso hay que hacer ver a la gente. No están dispuestos porque esa es plata, eso pues, ah, es solo joyas que se bota a los santos, ¿no? como se dice en el Evangelio, ¿no? es, eh, es, es plata botada. Ahora, es importante tener eso presente, entonces, ahora, primero, ya, para comprobar que pedir una solución en esta línea, no, no una copia, no, no, no, no se puede nunca copiar las cosas, pero en, en esta línea es realista, pero hay que enfrentar a los políticos y a los banqueros. Y los políticos tienen la posibilidad de hacer, realizar estas medidas, y tienen la capacidad de intervenir la banca para que hacer pero no lo hace. ¿Qué significa eso para la democracia? Tienes que vaciarlo. Que, que, que los mecanismos democráticos no deben funcionar en relación a, eh, a la gente de, de, a la cual le toca eh, las consecuencias. Y siempre tener eh, presente, ellos eh, prefieren el, eh, el genocidio a la baja de las tasas de empresas. <risa> es, el genocidio no importa. Es, eh, ayer Luis Gómez mencionó el gran genocidio de los años 90 en la Unión Soviética. Es un genocidio de millones de personas. Millones. Nadie está informado. No habla. ¿Impuesto por qué? Por el Fondo Monetario <coughs> y por grupos de la, en la Unión Soviética que quieren tomar el poder y que están por distribuirse toda la propiedad pública en sus bolsillos privados. Es el, es el curioso el comité central se distribuye las propiedades y, y, lo, y lo meten en el bolsillo en este tiempo Putin y eso es bastante bastante conocido pero no se lo distribuye mucho tampoco él era alcalde segundo alcalde de, eh, de San Petersburgo que antes era Leningrado él decía, lo que necesitamos en Rusia es un Pinochet, y eso vamos a tener. El mismo se levantó como este Pinochet. Y eso fue general. Yo conozco a un ruso que trabaja aquí, en un lugar que conozco muy bien que en este tiempo como joven de 22 años se fue. Se fue primero a Argentina, después emigró a Costa Rica. Y cu cu cuando uno lee eso, uno piensa, pero es cierto, puede ser. Entonces eh, yo le pregunté si, si, es, si, si él considera cierto eso. Oh, sí, totalmente cierto. Me decía y él no es político políticamente muy comprometido ¿no? tiene sus opiniones ¿no? no, eso es absolutamente cierto y le preguntó y eso ¿es cierto que se ha dicho ahí que necesitaban un Pinochet? dijo que sí, lo recuerdo o sea, no es solamente a nivel de grupos pequeños es a nivel de la población ¿dónde leí eso? en un diario alemán, que tiene un poco tendencia a izquierda, pero no mucho. Pero una sola vez, nunca más he leído algo de este tipo, no sé si ustedes han leído algo de este tipo, que Putin eh, tiene como ideal ser un Pinochet para Rusia. ¿no? Entonces ahí hay toda una problemática de, de las democracias. Para el Fondo Monetario era básico de evitar que surja una democracia auténtica en Rusia. Y no lograron imponer estos gángsters del, del, del, del, del, del, del Comité Central que ahora se pusieron en el bolsillo las propiedades públicas, y eh, se acabó ¿no? eh, Mira, de repente, ya después de dos o tres años, ya había gente que tenía fortunas de seis mil millones de dólares, ocho mil millones de dólares, que es de puro robo, todo el trabajo, no, tú no ganas eso, ¿no? Y sabían cómo hacerlo. Y el Fondo Monetario, siempre detrás de estos Y esa es una cosa que también de América Latina lo tenemos bastante eh, conocido. Burguesía, nunca colabora con burguesía. En los otros países. La primera opción, colaborar con la oligarquía. En el otro país. Para, eh, eh, para eh, sacar... La oligarquía no hace competencia, tiene que mantener sus rentas, entonces va a tener grandes posibilidades de pillar a la burguesía. En América Latina, la burguesía siempre, de Inglaterra y de Estados Unidos, siempre se ha hecho coalición con las oligarquías, nunca con la eh, burocracia. En Chile, por ejemplo, Palmaceda. ¿no? Palmaceda era un intento de hacer una especie de revolución burguesa. que lo derrotó? Claro, la derecha chilena. ¿Apoyado en quién? En Inglaterra. Eso pasó en Paraguay, ¿no? con la guerra de la Triple Alianza. Paraguay era un, un país sumamente desarrollado en términos de burguesía, etc. Una guerra tan sangrienta que dos tercios de los hombres estaban muertos, hasta suspendieron el patrimonio, cada hombre tenía que tener tres mujeres, porque por qué necesitan hijos, si, si no, ya no, y hasta la iglesia católica se cayó frente a eso. No, eh, burguesía no hace coalición con burguesía hace coalición con oligarquía si sí puede. Y hay casos, como en el caso después de la Segunda Guerra Mundial, ahí hicieron coalición con, burguesía, con la burguesía de Europa Occidental porque necesitaban una, eh, una reconstrucción de estos países para enfrentarse a la Guerra Fría frente a la Unión Soviética. ahora este vaciamiento de las democracias eso fue interesante cuando uh, los indignados en África del Norte ganaron tanto en, en, en Tunisia y en <coughs> Egipto ¿quién apoyaba a los dictadores? por supuesto Estados Unidos y sobre todo Israel pero, eh, eh, es, eh, ¿qué era la preocupación ahora? Asegurar la democracia. Estados Unidos enseguida ah, ah, ofreció su apoyo para fomentar la democracia. Y el, el apoyo para fomentar la democracia era el apoyo para eh, vaciar la democracia. Y los grupos y precisamente los grupos que han, habían sido los más eh, activos en el levantamiento son los más marginados después y entonces aparece eh, esta eterna confirmación de Estados Unidos determina quién es, quién es democrático y quién no y eso se hicieron, se hicieron los europeos después, ¿no? franceses en Libia Ahora, ahí hay que ver ahora qué son los mecanismos que hacen posible que frente a una crisis como esta crisis de la deuda, se busque alternativas estrictas en el sentido del interés de la banca de la banca. ¿Qué hace posible eso? ¿Qué es eh, qué es el mecanismo? Y yo que yo no puedo analizar en toda su amplitud esta, sino solamente ver lo que se necesita es que no haya soberanía popular aunque haya democracia todas las eh, constituciones están al el pueblo es soberano en ningún país casi <ríe> es cierto esto, pero así empieza y aquí ahora asegurar que la política no responda a una, alguna soberanía popular en general sino que corresponda a declarar el soberano a partir del mercado del capital y de los grupos del poder económico la canciller Merkel decía, la democracia tiene que ser eh, conforme con el mercado, es decir, la, la democracia no debe contradecir al mercado. Conforme con el mercado, y entonces el Estado para fomentar el mercado, y eso significa en este caso hoy con la banca. ¿Cómo se logra eso? Y, eh, es decir, si se dice es lo que conforma al mercado <coughs> significa el soberano, el poder soberano está, se forma en el mercado y hoy en la banca y puede formarse en otros grupos de capital pero se trata tiene que formarse en el mercado y la democracia tiene que ser conforme con el mercado. Si eso se logra, entonces se puede tratar la crisis de la deuda como se está tratando. Si eso no se logra, no. Entonces tienen que sustituir la, la soberanía popular, pero tiene un problema, eh, cuando la constitución dice todo poder nace del pueblo, dice algo que efectivamente es así, no lo no introduce, lo no reconoce, cómo se hace renunciar al pueblo a su soberanía y cómo se responde cuando hay peligro el pueblo descubra de nuevo eh, que el pueblo descubra de nuevo que es el soberano entonces todo tembla. no y ahí eh, yo creo que una de las líneas claves es <coughs> la formación de la opinión pública y eh, los medios de comunicación y ahí hay una cosa básica el derecho frente a la opinión pública, el derecho humano es el derecho a la libertad de opinión no la libertad de prensa la libertad de prensa es un derecho institucional Le necesita ser necesita un criterio de discernimiento frente a eso, <coughs> tiene el derecho humano es la libertad de opinión y tú tienes un desarrollo de los medios de comunicación y eso es muy fuerte a partir del <coughs> comienzo del siglo XX en el cual la eh, libertad de prensa se transforma en un medio de control de la libertad de opinión tú tendrías que entonces hacer una política frente a la libertad de prensa para que la libertad de prensa respete libertad de opinión y ha, ha habido intentos de hacerlo y a, a veces de, también con, cierta, eh, con cierto éxito. Pero voy a es, es, eh, contar algo que yo viví. Cuando en Venezuela eh, la licitación de uno de los televisores no se prolongó, entonces había un gran escape. Yo por casualidad estaba en Caracas. Entonces en la noche puse el televisor, en la, en la noche, para escuchar eh, lo que pasa. Sí, y escuché entonces, el, el, el, el, el, el, la televisión de la oposición y por otro la televisión cercano a las posiciones del gobierno. ¿no? Y, y... <coughs> Por casualidad fue en el momento que aquí había la campaña en contra del TLC. Volví aquí y me, me hice la, la broma a mí mismo. Ahora me siento yo frente al televisor y voy a ver lo que dice la oposición sobre el TLC y lo que dice el gobierno sobre el TLC. Ni una voz que decía lo que dice la oposición todo en una mano, una mano con, aquí son cinco dedos, no Yo creo que son cinco canales, ¿no? pueden tener mucho más, ni un solo, ni una radio grande, todo, todo, al lado del gobierno. Y frente a Venezuela, Venezuela no tiene libertad de opinión. <risa> se fue la propaganda de esta prensa que efectivamente era del, del gobierno y nada más no, eso es el problema de la, eh, del dominio sobre los medios de comunicación por lo tanto en nuestra propaganda lo que se nos hace presente es siempre libertad de prensa y dicen libertad de prensa es lo mismo que libertad de opinión, pero libertad de prensa es libertad de opinión de los dueños de la prensa no, no de los otros. ¿Cómo asegurar que la libertad de prensa respete la libertad de opinión? Y ahí eh, yo recuerdo, Alemania ha sido un caso muy curioso, ¿no? En, el, en la subida del nazismo jugó mucho el monopolio sobre los medios de comunicación que lograron los nazis en los años 20. Entonces se introdujo un principio que eh, eh, en la constitución, no, no, en la ley, en la constitución nuestra, no deba haber ni radio ni televisión privada. Estaba prohibido, solamente radio público y televisión. Después cuando viene la televisión, televisión pública y eso yo creo que dio un espacio porque esta televisión y radio pública no era del gobierno sino era autónomo el, eh, lo, se inspiraron en la BBC en Inglaterra y algo parecido con la RAI en Italia y algo parecido que aparece después en Francia y también en España donde hoy de nuevo el gobierno tomó la eh, televisión eh, pública ¿No? <coughs> y eh, en cuanto que su, su, eh, apareció la, eh, la estrategia de globalización había el gran ataque en contra de los medios de, eh, de comunicación públicas no podían atacarlos en su existencia sino ahora dan, eh, de, dieron eh, eh, espacio a eh, radios y televisiones privadas y que tiene ahora una gran importancia pero todavía la importancia de los medios de públicos es grande y fíjense en, en el caso de Berlusconi que, que es que, <coughs> que es el propietario de, la, de de casi toda la televisión y, y radio eh, tiene un canal de televisión que le hace le hizo gran oposición y sabes que él era el, capital, el, el, el canal público <risa> y que le tenía estatus de autonomía entonces el, el, el, la, la verdadera oposición frente a Berlusconi pasó por el canal de televisión de la raíz del público alemán al no, Y para poder lograr que el pueblo renuncie a su soberanía y reconozca el poder económico como el soberano, tú necesitas este dominio sobre los medios de comunicación y todo el tiempo la propaganda, la democracia tiene que ser conforme al mercado aunque una expresión tan cínica no es normal ¿no? Eh, eh, pero de, de eso eh, siempre se trata y tú necesitas eso para que puedas hacer claro si no votan en favor de, de estos poderes son radicales son extremistas. Entonces tenemos que eh, actuar hasta con el servicio secreto y lo que sea en contra de ellos hasta que el pueblo se vuelva a someter. Hoy eh, ustedes recuerdan cuando empezó la crisis o estaba en su auge la crisis eh, en, en la deuda en Grecia. Entonces el primer ministro dice dijo que sobre los planes de la catastroica él va a llamar a un plebiscito eh, sí. en su país un escándalo en todo el mundo, sí, todo el mundo. Sí. qué traición a la democracia por fin la democracia hace, ha reconocido su, el poder eh, soberano eh, verdaderamente legítimo que es el poder que que nace de los mercados. Bueno eso es una cosa, yo creo sin este dominio de los medios de comunicación no podrían hacer eso y ya el simple análisis de lo que ha sido la solución de la deuda después de la Segunda Guerra Mundial reventaría esta manera de hablar tendrían que repensar y no podrían entonces decir no es realista podrían decir hoy no son las condiciones así claro no no son las condiciones es cierto no hay guerra pero eh, el problema entonces sería si se quiere paz y no guerra qué razones hay para botar plata a los eh, eh, por, para gasto social ¿por qué? ¿No? entonces tendría que ser una discusión diferente pues es una de las líneas y eh, la otra línea la vemos igualmente y la vemos todo el tiempo es, es la enorme presencia de los eh, de los poderes del, que nacen del mercado en toda la lucha política. ¿no? Eh, no es por nada que hoy la campaña electoral de Estados Unidos es la más cara de toda la historia, porque se necesita que sea cara, porque entonces ni uno de los candidatos puede eh, Uh, puede uh, hacer su campaña sin hacer un acuerdo previo con estos poderes <risa> uh, y ese acuerdo previo eso es la verdadera elección del, del presidente, porque ahora es relativamente secundario quien de los dos gana uh, y, y entonces la enorme eh, significación de los gastos y de los costos económicos es precisamente un apoyo para que las, el, el soberano puede ser el poder que nace en el mercado y eso hemos visto ahora en las últimas elecciones lo vemos aquí en las elecciones por todos lados la, eh, el poder económico se hace, eh, se hace soberano al manipular estos, eh, eh, ya, estos fondos financieros decisivos para que eh, se forme opinión y la opinión se presente, haga presente en las elecciones debe estar garantizada. ¿no? debe haber ahí duda, no y si eso tenemos los dos, <ríe> tenemos eso en contra del cual aparecieron los indignados, queremos diputados que nos presenten, pero no hay diputados que nos presentan, porque no pueden haber, <ríe> quién quiere ser diputado necesita el apoyo de los medios de comunicación, dominados por estos poderes y necesita financiamiento de una campaña que se hace de estos poderes y donde tienen que negociar con estos poderes antes de que haya elecciones y entonces tenemos eh, una, eh, un obstáculo eh, muy intensivo para que los representantes del pueblo representen al pueblo y, y si tú te imaginas realmente una opinión, eh, una libertad de opinión amplia, entonces tú, tú, tú, tú vas a tener una situación en la cual el pueblo descubre su soberanía. Y tú tienes eso en, en las elecciones ahora en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, se hace notar, notar eso y yo viví eso en el tiempo de la unidad popular en Chile la unión popular tenía como un tercio de los medios de comunicación por lo tanto era muy difícil para la derecha enfrentar la izquierda hicieron el golpe de Pinochet porque ya se dieron cuenta a pesar de las escaseces económicas que se había producido la mayoría del pueblo va a volver a votar en favor de la unidad popular <risa> y eso después de una elección eh, eh, eh, a nivel de las municipalidades, etcétera en marzo 1973 y Pinochet decía, después de esta elección decidimos tiene que haber cuota militar porque si no, democráticamente va, va a seguir la unidad popular no, y eh, yo creo que este mecanismo tenemos que tener presente cuando hablamos del vaciamiento de la democracia. La democracia es, es, es sumamente paralizada, sumamente inmunizada y no puede hacerse presente como un mecanismo que determina poder. Y por eso da, donde aparecen movimientos que, de, que derivan un gobierno para un gobierno autoritario, para, para democratizar, enseguida el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Europa, vienen para preocuparse que realmente sean democracias que surgen. Y de estas realmente democracias son siempre democracias que desconocen. No al poder económico como el verdadero soberano bueno, y ahí solamente una última ya es un poco tarde lo último ahí, hoy los movimientos son sorprendentes que aparecen. son los indignados no hay ninguna organización de izquierda muchas veces la izquierda no sabe ni, ni hablar, ni cómo hablar Frente a los indignados. Y las indignados tienen una referencia muy diferente que se había antes. Es, ya es la palabra indignados, que dice: Indignados significa estoy violado en mi dignidad. <coughs> es decir, en nombre de la dignidad humana operan, ni en nombre de la tasa de plusvalía o la tasa de ganancia, no en nombre de la dignidad humana. Y la alta tasa de ganancia viola la dignidad humana si es de tal y tal carácter. Pero el criterio es dignidad humana, no la tasa de ganancia. Y yo creo eso es algo que hay que cultivar. La izquierda tiende a decir como en general la opinión pública, publicada Dignidad eso no es algo preciso, te tienen que decir exactamente lo que quieren, no debe ser preciso, <risa> sino que en cada momento de una manera nueva se precisa, pero nunca la precisión es la dignidad, eh, puede ser en un momento y para un tiempo, después cambia, Entonces, esta referencia a la dignidad yo creo la tenemos que, que ver, de discutir, de meditar y de impulsar. Y, y, por supuesto, colaborar. Es la dignidad de la cual se trata. Y no de algún interés específico. No tampoco el tamaño del salario mínimo. Que sea tan bajo es un problema de dignidad, no de salario mínimo y de cálculo de precios. sino no es de dignidad. Y ahí eh, introducir en todo lo que esta gente está introduciendo y lo que hicieron también. Si no entiendo mal en China, es, los levantamientos ahí es, que tienen mucho paralelo con los indignados. Y también este Occupy Wall Street, que empezó desde Estados Unidos, ¿no? Eh, no, eh, que termina el mercadeo con nuestro futuro. ¿no? Eh, eh, <risa> es decir, hacen entrar una dimensión en, las, en el conflicto que la izquierda como ortodoxia había dejado de lado y yo creo que la ha debilitado muchísimo pero claro para el futuro es vincularlo otra vez con organización ¿no? pero que la pero cómo evitar que la organización se trague lo que es la dignidad y no transforme de nuevo en eh, simples precisiones que después a la postre le quitan la fuerza, eso habría que ver bueno, eso es lo que Gracias Bueno, las Mario, a tu exposición, que me parece muy encarecedora, sobre todo en el ejemplo que voy a dar muy brevemente, el caso chileno. En primer lugar, me gustaría señalar también que en el caso que tú pusiste la deuda en la moneda europea, había lo que tú dices, me parece muy importante, pero también había, de alguna manera, un proyecto económico. O sea, la medida en que ellos desarrollaban un mercado interno, era en la medida en que... Eh, se fortalecía económicamente Europa. O sea, el proyecto keynesiano no solamente tenía esta dimensión que tú señalas de fortalecer Europa para la Guerra Fría, sino también había un proyecto de desarrollo de mercado interno y eh, desarrollo de una nueva industrialización. Sí, pero es lo mismo. Claro, pues, es lo mismo. Claro. Sí, sí, sin jamás. este otro proyecto jamás sí. se habría, no habría proporcionado un medio exactamente ¿no? para ¿no? eso. De acuerdo. Eh, respecto al, al tema de Chile, yo creo que es un ejemplo notable lo que tú dices el vaciamiento de la democracia, ¿por qué? porque cuando se produjo un importante movimiento desde el 83 al 89 contra la dictadura entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿qué hizo la internacional socialdemócrata? la internacional Demócrata cristiana etcétera, lo que hicieron fue intervenir en ese movimiento, ya bueno en fin, ellos habían cooptado plenamente a los, a los directivos políticos ¿para qué? para que se aceptara la constitución del 80 y para que se aceptara el modelo económico neoliberal o sea, que la post, el posautoritarismo chileno empezó con una democracia totalmente vaciada y además se da algo que es excepcional que tiene que ver con lo que tú decías es una constitución que explícitamente rechaza el principio de la voluntad popular y lo reemplaza por un concepto conservador francés del siglo XIX que se llama la voluntad nacional ¿y cuál es la diferencia? pareciera que fue un término bueno, fundamental la diferencia que ya lo había dicho Pinochet en sus instrucciones a los constituyentes hay que evitar que las mayorías puedan alterar los principios fundamentales hay que limitar entonces el, esta voluntad nacional es una voluntad que está constituida parcialmente por el voto, pero que está controlada por funcionarios del Estado, eran las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, etcétera, que evitan que operan con un poder de veto y de límite a esa, a, a, a los representantes que, que parlamentarios, presidentes, etcétera, elegidos a través del voto. O sea lo que surge es una democracia autoritaria, como decía Pinochet, una democracia protegida, una democracia limitada. Y lo extraordinario de esto, el caso chileno, es que corresponde exactamente al modelo político de Hayek. Porque Hayek dice claramente que la democracia es solamente un método político. Y Pope agrega y corrobora lo que tú dices: es una forma vacía, de ese Pope. No tiene ningún contenido. Solo sirve para poder sustituir a los gobernantes sin, sin eh, eh, acudir al, al derramamiento de sangre. No tiene ningún contenido. Entonces. Y dice, finalmente, Pope, eh, Hay una idea positiva, dice, lo que hay que hacer para que la democracia sea estable y esté de acuerdo al mercado, para que favorezca la competencia, eso ya aparece claramente en el, el modelo del año 76, cuando él publica el tercer tomo de ley de legislación y libertad, es lo que tú en algún momento has comentado. Lo que hay que hacer es entregar todo el poder legislativo directamente a los representantes del mercado, solo a ellos. De manera tal que se produzca, lo que llaman algunos economistas críticos, la democracia económica. Es decir, la completa subordinación del sistema político al sistema económico. Pero a diferencia de lo que está sucediendo en Europa, no solo de hecho, sino constitucionalmente establecida. Y en ese caso, el modelo chileno opera lo que tú dices. Ha sido un ejemplo de la globalización que vale para Europa. En buena parte lo que se está haciendo ahora es latinoamericanizar en Europa. Porque lo que se está aplicando es una política de shock, que es la que aplicaron en Chile a partir del propio Friedman que fue la política de shock, y se aplica después, como tú decías muy bien, con la crisis de la deuda para restringir nuevamente la democracia hacia la de contenido Entonces, es muy impresionante como el modelo chileno muestra exactamente de una manera institucional, consciente, clara, lo que tú señalas como estrategia de el sí, sí, la política es de Chile es, es como una política de genocidio. exacto y eh, por fin que, que hablemos, claro de que realmente es gracias yo tengo una duda que es así como este una cuestión tal vez como teórica, metodológica no sé qué tiene que ver con mi tesis a ver si me puede ayudar me parece de suma relevancia ahorita lo que menciona Franz sobre este, que, que el argumento no es ya en términos de costo-beneficio, por ejemplo, sino hablar de dignidad y que por eso son los indignados y la importancia que tiene esta diferenciación. Pero, por ejemplo, cuando uno argumenta eh, las cosas en estos términos, una, una cosa que es distinta a la racionalidad que ellos manejan, por ejemplo, sobre el costo-beneficio este, y todas esas cosas, eh, siempre critican critican no es que eso no es un argumento porque no es este no muestras estadísticas o no tienes una metodología o no tienes un marco teórico que sustente lo que estás diciendo cosas así no y, y entonces te lo te lo echan por tierra y te lo tiran a la basura no entonces cómo revertir ese argumento cómo sustentar el hecho de que no todo o sea no se puede desechar si está construyendo un argumento tomando otro tipo de categorías que no tienen nada que ver con el costo en aunque ellos no lo tienen tienen su importancia, cómo demostrar y cómo sostener esos argumentos de una manera hacer sí. Un comentario, bueno, rápido, a partir de la exposición de Yamandú, en el siguiente sentido, él hablaba de... Este, la crisis de la democracia como una oportunidad para el discernimiento, algo así este decía a ¿no? propósito del de vaciamiento de este, del contenido de, de las democracias de la modernidad eh, en, en un artículo que escribe Hannah Arendt como introducción a un libro sobre Walter Benjamin publicado en, en Argentina ella dice eh, una cosa sumamente interesante que yo creo que habría que este bien ella dice, mientras nosotros utilicemos la palabra política, ella en última instancia siempre nos va a remitir a la polis en griega. Siempre. ¿no? Entonces en ese sentido estaríamos ocupados al interior de este tipo de eh, racionalidad, discursividad, etc. Entonces, eh, ¿por qué no pensamos la posibilidad? de salirnos más allá de este tipo de marcos que está produciendo estrechos eh, que el, este, la modernidad en este caso el capitalismo respecto a la democracia entonces allá en Bolivia hicimos el ensayo a ver eh, democracia, o sea el Demos, el, el gobierno del Demos, bueno ¿qué quiere decir pueblo? ¿qué quiere decir pueblo? entonces eh, lo inmediato que sale es que la concepción del pueblo que está detrás del concepto de democracia en la modernidad es la concepción que del pueblo ha producido la burguesía entonces, digamos un, una noción o construcción burguesa digamos que está ahí este, detrás operando etcétera. entonces ahora cómo eh, vamos más allá entonces se hicieron varios ensayos en el sentido de la ayuducracia, por ejemplo bueno, pero eso sería solamente para el y nada más una cosa, entonces, ¿qué hacemos? que mejor nos inventamos otro, otro tipo de palabra y todo eso y estamos en el, en el, en el debate entonces, este, ¿cómo se podría ir más allá de esto, eh, como parte del problema, pero en el siguiente sentido? ¿Cómo haciendo uso? Y esto habría que tomar conciencia de esto. Este, este, este sería el problema, más que, digamos, inventarse otra palabra. ¿Cómo, cuando elaboramos el contenido, más allá del vaciamiento de la democracia burguesa, ya no nos remitimos digamos a la democracia, ya sea capitalista, burguesa, moderna u occidental, en este caso sino a otro horizonte. De tal modo que, y ahora otra vez se está discutiendo allá, el siguiente problema, en el sentido de cómo podemos hacer que el pueblo recupere su soberanía. ¿no? Cuando el pueblo sale a las calles a luchar, el pueblo en tanto que el pueblo, ¿no? normalmente triunfa normalmente gana cuando ese triunfo se lo quiere traducir a la institución que normalmente es en el contexto de las instituciones este, democráticos burguesas o políticas de la modernidad siempre fracasa se las calles triunfamos, pero cuando eso queremos traducirlo a la institucionalidad que es todo el lenguaje que es todo el marco categorial en la institucionalidad moderna ahí siempre fracasa digamos ahí es donde quiera que no quiera pierde la soberanía ¿Cómo recuperamos este, la soberanía? ¿No? Esa es, es, es, es ahorita la, esta la discusión. Pero, digamos, teniendo como horizonte, ya no el horizonte, digamos, del, del demos, burgués y o helénico u occidental en última instancia. Por eso, la definición del, del contenido, del concepto del pueblo, en este caso, digamos, como Coría, es fundamental, políticamente hablando. Gracias, comentarios. Gracias, José. Algo que agregar, Franz. Yo creo que no. Pero quizás es una cosa. Ah. Mira, eso era es el pueblo. En Chile se fue muy claro, en el tiempo de la unidad popular. Pueblo unido jamás se en Chile. Eso no es el concepto burgués del pueblo. Porque ahí el burgués es parte del pueblo pero este pueblo tampoco excluye al burgués de por sí, pero no es parte del pueblo, pero para estar de acuerdo con el pueblo, tiene que as asumir esta soberanía del pueblo eh, es, es, ahí hay un concepto de pueblo que, que, que en América Latina es muy fuerte, y me, me parece muy bueno eh, yo lo para citarlo, ¿no? Yo, yo lo encontré en Pablo de Tarso los elegidos de Dios son los prole son los plebeyos y los despreciados eso es el pueblo y, y este, hasta en la tradición anterior profética aparece eso como pueblo eh, y yo creo que es, de, de eso se trata bueno, bueno. Muchas gracias, ya estamos eh, avanzando en el mediodía, entonces vamos a suspender acá. Para...